Si te dijéramos que en Panamá existe una organización que durante los últimos 30 años se ha encargado de proveer talento calificado a las mejores empresas del país, ¿nos creerías? Nos asociamos con organizaciones que van desde Fortune 500 hasta empresas locales en el desarrollo y abastecimiento de necesidades de talento global de toda nuestra región. de más de 100 países provenientes de las mejores universidades del mundo y hoy tienes la oportunidad de tener el mejor talento del mundo